Por fin me he pasado leyendas Arceus. Piyo, jeje, ¿por qué te decude ahora? Yo juego hace 5 meses, y yo voy a montar de la vida, y yo voy a montar de la vida, y yo voy de y yo voy y yo voy sí, está bien. Es verdad que el juego salió en enero, hace unos 5 meses y estamos a junio. Pero me da igual. Así que os voy a dar mi opinión sobre el juego. Pero no voy a dar ningún tipo de información porque no buscaba nada, ni lo voy a buscar, me vale verga. Simplemente he los y voy a dar mi opinión sobre él, así que si me equivoco en alguna vaina, eh, me suda la pinga. Bien, dejando a de un lado los contratiempos, vamos a pasar ya con el puto vídeo, por favor. Para quien no lo sepa, este juego está enfocado en la antigüedad. Está enfocado en los orígenes prácticamente del mundo de los Pokémones. Entonces, para ello, el papi Arceus, después de haberse fumado tremenda tabla eh, de planta y de psíquico, nos manda a, pues literalmente, al, a la tierra de Hisui, a la región de Sino, pero en la antigüedad, con el objetivo o la misión de acabar la Pokédex, o bueno, empezarla en todo caso qué me ha parecido a mí la historia porque no voy a seguir hablando de la historia como tal para eso si quieres saber toda la historia del juego pues o cómpratelo te lo descargas pirata como han hecho muchos. el caso es la historia a mí me gusta me gusta porque, o sea, me gusta más porque es rollo antiguo, está centrado en los orígenes más o menos de todo básicamente, de todo la franquicia del juego y eso a mí me mola uno, en plan, a mí siempre me mola pues no sé, saber cómo empezó todo por esa parte a mí me gusta. Ahora obviamente tiene cosas buenas y cosas malas. Como bien he dicho antes, Arceus, no sé si se mete en nuestro sueño qué coño hace, nos crea de cero. Eh, habla con nosotros, una especie de mundo ahí psicótico raro. Después, aunque tampoco me extraña, porque después de fumarse tremendo otro para montarse la historia esta, pues... Pues bueno, nos habla, nos dice que tenemos que ir de misión. No sé si completar la Pokédex o descubrir todos los Pokémon o algo así. Y nos manda como a, a, al, al, al pasado, supongo. O no sé si a otra dimensión. Algo, algo así. Esa parte no me gusta. Me parece fumadón. O sea, por parte de, no sé, de Game Freak o de Game Pero fumadón de... Tre tremendo troco. le están dando aquí los de, bueno, los de Nintendo. Otra cosa que tampoco me gusta es... ¿Cómo te introducen a este mundo? O sea, literalmente, después de fumarte otros 16 con el Arceus, eh, te cae, cuando caes en el mundo de Hisoi, en, en la región de Hisoi, a través de una fisura en el puto cielo, tío. Una fisura en el puto cielo, tío. ¿Qué coño me estás contando, bro? Y literalmente caes del cielo y no te matas, cuando en el propio juego hay daño por caída. No sé, hermano, me huele aquí a... Hmm. Me huele aquí es raro, tío. Eso por, eso por ejemplo no me gusta, cómo, cómo te, in te introducen. Y luego, peor encima, el profesor este que es un confiado, que te ve caer del cielo y te confía en la puta misión principal del juego. Que a ver, que a lo mejor es cosa del Arceus, ¿no? Porque ese es el que te manda, pero yo qué sé, tío. Loco conocemos un poco, ¿sabes? No sé. Ahora, hablando de esto mismo, lo que sí que me gusta, por ejemplo, es cuando el profesor te va llamando al pueblo. Que la gente te ve raro, te ve como, coño, un desconocido, literalmente, el puto diferente que nosotros, ¿sabes? En plan, son medio miedo al extranjero extranjeros, bueno, xenófobo, ¿sabes? Miedo a, a los extranjeros y tal, eh, me mola, me mola que lo hayan metido, eso, por, eso me gusta, ¿sabes? No sé, me parece que está bien implementado, porque literalmente es lo que digo, que es del puto cielo, tío, vienes del puto futuro y... Sabes, el profesor este te acepta, pero los demás no. Eso, eso me gusta, tío. También me gustan bastante eh, los personajes. Me gustan mucho el hecho de que sean los ancestros de los juegos originales, ¿sabes? De que, literalmente, la piba esta del equipo galaxia... Que me parece muy bueno que el equipo galaxia ahora sea bueno, ¿sabes? Como que tenga buenas intenciones, o eso es lo que parece. Eh, sea la ancestra del, del Helio, tío. Del puto original del... Del, bueno, de los juegos originales, ¿sabes? Que era malo, tío, que buscaba destruir todo, hacer un nuevo universo... Me flipa, me flipa ese toque, me flipan esos toques de... Casi todos los personajes tienen referencias a los... A los juegos originales, El de que son los ancestros, tío, o, o que tienen algo que ver, ¿sabes? Que son familia. Me mola mucho. Me mola mucho el cambio de trama de, de algunos, como el Volus. La Cintia, literalmente, es la campeona, pues el Bolus que es su antecesor, es el más... bueno... Es el villano, ¿sabes? El, como el villano final, entre comillas. Me, me mola mucho ese, ese toque. Que me mola también los nuevos, los nuevos personajes que han implementado, sobre todo los del clan Diamante y los del clan Perla. Me mola mucho estos dos clanes, porque literalmente es cada uno piensa que tienen un dios, el cual cada dios propio es el verdadero y el otro es falso. Me gusta mucho eso Y que obviamente Y que discutan Por eso sabes En plan Este es el mío Hijo de puta Pues no Quédate perra ¿sabes? Este es el mío Es el único que existe Y que Haciendo referencias A quiénes son los dioses Pues Cada personalidad De cada uno Pues sabes eh, El del clan de amantes Está todo el rato Pesado con el tiempo Me hacéis perder tiempo No sé qué vergas Como el puto diarga Que es el puto señor del tiempo Sabes Pues lo mismo con la otra No sé qué Lo mejor es el espacio No sé qué No sé cuándo M Me molan mucho eso, Esos detallitos Por ahí, ahí por mi parte, Nintendo, Game Freak o quien coño sea, lo ha hecho bien. Vale, Pasemos ahora a hablar de la jugabilidad. La jugabilidad de cuanto a combates, mecánica de combates, capturas, cómo te mueves por el entorno y tal. Entonces, Primero, los combates. Los combates siguen siendo eh, combates por turno, más o menos, con unas pequeñas variaciones, como que se añaden dos estilos a la hora de de combatir y son el estilo rápido y el, y el fuerte creo que son y básicamente lo que hacen es el estilo rápido es y eh, disminuye un poco el daño de ese ataque pero tienes la probabilidad de atacar o sea de volver a atacar en el turno siguiente o sea como que en vez de tener un solo en vez de ser un turno ataco yo y el siguiente atacas tú si utilizo el estilo rápido puede ser que ataco yo dos veces seguidas o tres o cuatro, o depende de cómo te lo prepares. Y al final el otro ataca solo una vez. Y a mí me ha pasado de estar jugando el juego, a lo mejor estás luchando contra alguien, tío. Literalmente el puto bicho me ataca cuatro veces seguidas. Y yo, todo rayado, ¿sabes? Pero eso es porque... <risa> porque me la puto lío, pero sí. Puede pasar. Y al igual, igual que te lo hacen a ti, lo puedes hacer tú. Eso está guay. Me parece, me parece que está bastante guay, porque... Sí que es verdad que hacen menos daño, pero atacan más, entonces tiene un poco de sentido. Y luego por el contrario, el estilo fuerte, el estilo fuerte es obviamente todo lo contrario. Lo que pasa con el estilo fuerte es lo siguiente. El, eh, el movimiento hace mucho más daño, no sé si te sube 10 puntos más de daño, no, no sé cuánto es exactamente, pero hace bastante más daño. ¿Qué pasa? Que al hacer más daño obviamente pierdes un turno, o sueles perder un turno. Por lo cual, hace que ataques esta vez Pero luego a las dos siguientes las atacará, pues, el, el enemigo Entonces, si estás seguro de que tu bicho lo va a matar de un cate, pues... obviamente dale, dale fuerte, ¿no? En plan, dale bien duro Pero si no, pues a lo mejor te renta más hacer lo normal o... O, o, o... o el rápido, coño, que no me sale el nombre Y hablando de las capturas... Eh, me gusta mucho cómo se capturan como en tiempo real, ¿no? En plan, puedes capturar obviamente entrando en combate con, ese, con el Pokémon este O literalmente, como estáis viendo, en tiempo real, en plan, en el entorno mismo Te puedes ocultar ahí bajo la hierba, ¿sabes? Para capturar al bicho sin que te veas, ¿sabes? Pillarle por sorpresa y tener una pro mayor probabilidad de que se capture Porque, claro, lo está pillando por sorpresa, no reacciona, ¿sabes? Eso está, es, me parece que está muy bien implementado y me gusta bastante Ahora, a veces se hace un poco complicado el uso de la hierba. Porque no es. Creo que no está todo, del todo bien. Porque obviamente te pueden ver, eso sí obvio, pero en momentos como que se hace un poco falso, por lo menos en la experiencia que he tenido yo del juego. Pero por lo general está muy bien, muy bien implementado. Y se hace bastante fácil capturar un Pokémon. Literalmente hay muchos si y tienes una Pokébola mientras vas montado en el ciervo este y literalmente las has capturado ya, ¿sabes? Me, está bastante bien. A mí me ha gustado bastante esta, esta nueva mecánica de juego. Y hasta aquí estaría el vídeo. O sea, Básicamente ya he hablado aquí todo lo que me ha parecido el juego. En general es bastante positivo. Sinceramente me esperaba tremenda mierda por las críticas que estaba recibiendo. Pero realmente no, no me parecido tan malo. La verdad me ha gustado. Lo disfruta. Así que ahí va. Si queréis más contenido así más o menos. O no tan así. Pasaos... Pasa por, por el Twitch. Lo estaréis viendo ahora mismo. Pasaos. Estoy ahora mismo jugando al Hollow Knight. Ah, bueno, ahora mismo no exactamente, pero... Estoy jugando al Hollow Knight. Me lo estoy pasando, es un juego que me está gustando bastante. Está muy guay. Y eso que nunca había jugado un juego, eh, un juego de ese estilo. Solo había visto pequeñas cositas y además como van a... Creo que van a sacar ya el, el Silkson, creo que creo, Que creo que es la segunda parte, pues... <risa> le damos la primera y cuando salga le damos la segunda.